En este su proyecto ubicado en Santiago de los Caballeros, vamos a ver un elemento fundamental, cómo podemos transformar el lodo en un pequeño diamante. Uno de los conceptos fundamentales que utilizamos en este diseño es cómo podemos elevar el nivel de vida de la casa. ¿Cómo podemos hacer una fachada moderna con concepto abierto, pero que a la misma vez sea segura aquí en Santiago. Si se fijan, muchas veces tenemos la estructura tenemos el esqueleto de la casa entendemos que no puede tener mucho alcance entonces eso quizá no nos permiten ver todas las posibilidades que podemos desarrollar bajo esa misma estructura en la cocina vamos a manejar el concepto de la isla en donde vamos a tener espacio para cuatro comensales alrededor vamos a tener todo el tema del almacenamiento y también vamos a hacer que esta cocina se pueda sintetizar unir con el comedor principal los baños van a tener un diseño totalmente personalizado en donde vamos a tener una doble altura de manera que en el siguiente nivel esté en toda la área de closet y en el primer nivel el baño tenga un lobby. Vamos a usar materiales tradicionales de la zona como es el mármol, como es la madera, como es el piedra de granito y también van a ir muy acorde con la iluminación interior y exterior de la casa. La área social representa uno de los protagonistas principales en el corazón de la casa, ya o sea, es que es una de las zonas más usadas para este tipo de vivienda. El simple hecho de beber un café, escuchando el movimiento del agua, es un desestresante natural que también eleva la calidad de vida, principalmente en horas de la mañana. Miren cómo se ve el cambio del de estatus de hoy de la casa a el estatus del diseño que estamos desarrollando. La intención y la idea es que cuando ya esté construida, terminada, pues se vea mucho mejor de como se ve ahora en los videos. Yo soy el arquitecto Calderón, el en en y Construcción. Me pueden escribir sus comentarios ahora aquí a nuestro canal de YouTube y también me pueden escribir en WhatsApp.